Muchas gracias, señor ministro. Pregunta doña María Concepción Palencia. Tiene la palabra su señoría. Gracias, presidente. Buenas tardes. Señor ministro, ¿se está incluyendo como requisito para las comunidades autónomas la adhesión de las mismas al convenio vigente firmado por los ministerios de Hacienda, Función Pública y el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Farmaindustria para autorizar la transferencia de fondos a las comunidades autónomas con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico? Muchas gracias, senadora Palencia. Señor ministro. Sí, señora senadora, sí, sí, eso es así. Desde el año 2016 estamos a final del 2017 y hay que celebrar que Podemos se entere, ¿no? porque realmente es una de las condiciones para ejercer en el FLA y ese acuerdo con FARMA e Industria le voy a recordar que comunidades autónomas... ...que no están eh, acogidas al FLA... El acogerse al FLA es voluntario... ...de eh, comunidades autónomas... ...en concreto la Comunidad de Castilla y León... ...la Rioja y la Comunidad de Madrid... ...pese a no estar obligadas... ...también se han acogido a este acuerdo... ...de farmaindustria con el Gobierno de España... ...por cierto, acuerdo que recuerda usted... ...porque sigue los acontecimientos políticos y económicos... ...que fue firmado en la sede del Ministerio de Sanidad... Eh, fue eh, con, convocado a los medios de comunicación y explicado eh, pormenorizadamente sobre el contenido. Es un acuerdo que conviene, porque lo que hace es no contener solo el gasto en farmacia, sino garantizar la innovación tecnológica que llegue a los pacientes de todo el sistema público de salud, que es lo que entiendo que debe hacerse. Eh, contener el gasto, pero, al mismo tiempo, garantizar al máximo la calidad de la prestación. Eh, ¿El Grupo Podemos no está de acuerdo con este eh, protocolo? Porque sería la primera vez que lo hace públicamente. Y lo que le decía, señora senadora, es que la pregunta eh, es que es de una evidencia. Llevamos más eh, de dos años aplicando este protocolo. ¿El protocolo está funcionando bien? francamente bien en términos de eficacia, y la intención del Gobierno es renovar ese protocolo y estimular y animar que los otros proveedores de la sanidad pública entren en protocolos semejantes, porque es el compromiso de la sostenibilidad de nuestro sistema nacional de salud. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Ministro, Senadora Valencia. Bueno, señor Montoro, este convenio se firmó en 2015, según las noticias que nosotros tenemos, y en principio eh, lo que dice el convenio es que es de adhesión voluntaria, y una cosa es que ustedes pongan a disposición de las comunidades autónomas un sistema de adhesión voluntaria a este fondo de liquidez autonómica, para lo cual fijen requisitos determinados y otra cosa es que, aprovechando la coyuntura económica, la merma financiera y la infrafinanciación de las comunidades autónomas, su ministerio imponga, mediante condiciones leoninas, auténticas intromisiones en las políticas públicas de las comunidades autónomas, que no hacen sino mermar su autonomía. Este es un caso palmario de una intromisión injustificada y que ustedes consiguen por la puerta de atrás, no en el convenio que firmaron. Imponen ustedes una condición que no estaba prevista ni en el Real Decreto 21-2012, ni en el Real Decreto 17-2014, ni tampoco. En el convenio que su ministerio junto al de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad firmaron con la patronal farmacéutica. Les recuerdo que este convenio se fija en su cláusula quinta, que los ministerios facilitarán su adhesión al mismo a aquellas comunidades que lo deseen. Imponen esta condición, en cambio, en el plan fijado por su ministerio para acceder al fondo en el año 2017, como quien no quiere la cosa, en el punto 41 del anexo del plan. Y realmente lo que, lo que ustedes están haciendo pues es lo que siempre les ha gustado, centralizar las políticas públicas, imponer las suyas, anular la autonomía territorial de las comunidades autónomas en las competencias que tienen asumidas, favorecer al sector privado y aplicar a las comunidades autónomas un 155 encubierto. Pero es que, además, señor ministro, a lo, que estoy, a lo que ustedes están obligando voluntariamente –ya sé que a usted le gusta hablar con eufemismos como cuando llama a la amnistía fiscal un proceso de regularización de declaración tributaria especial. Como digo, a lo que a ustedes les gusta obligar voluntariamente no es como quieren hacernos pensar a reducir el gasto farmacéutico, no. Lo que ustedes están obligando a las comunidades autónomas es a estimular un crecimiento del gasto de fármacos de marca en detrimento de los fármacos genéricos, que son más económicos, cuando lo que deberían hacer es impulsar la reducción efectiva del gasto farmacéutico mediante reducción drástica de los precios abusivos. Si este convenio con Pharmaindustria efectivamente fuera beneficiosa para las comunidades autónomas, se adherirían todas, no tendría que ser obligatorio. Y es que, en realidad, lo que ustedes imponen es una medida de presión para mantener altos niveles de gasto en medicamentos protegidos con patente, con precios elevadísimos, de un enorme impacto presupuestario sobre los que se desconocen los costes de investigación y comercialización, sobre los que no existe transparencia en el proceso de fijación de precios. Tanto es así que esta opacidad en el proceso de fijación de precios impide conocer cuánto pagamos los contribuyentes por este tipo de fármacos. Imponen acuerdos que limitan la autonomía de las comunidades autónomas frente al sector privado, a y a la farmacéutico. Termino, ustedes son unos pésimos gestores de lo público, señor ministro. Solo gobiernan, para unos pocos, que eso sí, acumulan mucho poder y mucha riqueza, la cual han conseguido y mantenido gracias en parte a su complicidad. Muchas gracias, senadora Valencia, señor ministro. Gracias, señor presidente. Senadora, yo tengo la impresión de que Podemos llegó también, como otros grupos de la nueva política, a descubrir que España está rodeada... Entre el Atlántico y el Mediterráneo, que no deja de ser una prolongación del Atlántico a través del Estrecho de Gibraltar. Eso es lo que es podemos, porque me hace unas preguntas de una obviedad que es: si ya sabemos, si ya sabemos que no sabemos gestionar lo público, no, solo lo hacemos sostenible. Pagamos las facturas, pagamos factura y garantizamos que los ciudadanos tengan acceso. ...a los fármacos de mayor innovación tecnológica. Eh, señoría, o no es así. No está funcionando el Sistema Nacional de Salud en España... ...o ha funcionado desde que se sienta Podemos en la Cámara. Mire, Podemos eh, ha llegado tarde... ...ha llegado tarde cuando no hay recortes... ...sino que se está garantizando esa prestación. Y a usted, señoría, si eh, es usuario de, de la sanidad... Y algunos lo somos, ¿eh? Vaya vale, terminando, sí, señor ministro. Y sí, Lo digo, lo vamos a hacer todos. ¿A usted la garantía de que le están dando el fármaco con mayor capacidad tecnológica no es una garantía que ciertamente le da una seguridad y una fiabilidad? Pues a los demás pacientes sí le da. Sí le da, como hemos hecho en España, el esfuerzo por luchar contra la hepatitis, que somos el primer país del mundo desarrollado donde se han tratado eh, a 64.000 personas gastando 1.600 millones de euros entre todas las administraciones públicas de nuestro país. Eso es Termine, defender el servicio ministro. público y lo otro es retórica trascochada, que es lo que trae el Grupo Podemos a esta Cámara. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor ministro. Preguntas para...